como gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos aquí con el Mateo Hola Y también estamos aquí con el Camilo Buena Acá está el Camilo, el pendejito este Y lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar un mapa de Lucky Block Como pueden ver acá está el Lucky Block Y vamos a estar jugando con el Mateo y con él, el Camilo Y si se preguntan que por qué hay una línea que hacen ocupar es porque un amigo no quiso jugar eh, al mismo con nosotros así que vamos a tan solo los tres y probablemente hago una, una segunda parte de este video pero con así los cuatro, con otro amigo más para que sea más completo y pues bueno y bueno que esto sin nada más que decir vamos con el video ¡VAMOS! ¡Uh! Hola gente, este es un pequeño anuncio que quería hacerles porque para que se puedan meter a mi servidor de Discord tenemos de todo para divertirse, tenemos roles, tenemos el canal de memes y acá les estoy mostrando todo lo que tenemos, por ejemplo un canal de anuncios donde están los anuncios de youtube el canal de general, el canal de post con memes muy divertidos como este Amor y pues también tenemos el canal de comandos para que ustedes pongan sus comandos y puedan ocupar la música también tenemos el canal de rangos, o sea de los niveles tenemos el canal de spam y también tenemos un canal exclusivo de preguntas y respuestas porque quiero hacer un video, el especial de 300 suscriptores con preguntas y respuestas que es el primer video de preguntas y respuestas que haré, así que pueden meterse al servidor y empezar a, a preguntarme cosas para yo responderlas en un video también tenemos el canal de media el canal de dibujo donde pueden poner sus dibujos y el canal de ideas que me pueden decir ideas para el servidor o ideas de videos futuros y también tenemos el canal de chocolate y el dank member y obviamente los canales de voz como el de grabar, el AFK, los privados, el general bueno vamos con el video que gente, acabamos de empezar y vamos a agarrar esta armadurita que, que acá están en ese estandarte. Yo soy el color azul, el Camilo es el color amarillo y el Mateo es el color verdecito. Así que acá está el Camilo, Camilo, PvP, el PvP de los 140. Ya, ya, ya, ya, ya. ya. Entonces, entonces no había armas, había puro Lucky y tenéis que morir para no vivir Dale, así que primero yo, después el Mateo y después el Camilo. Vamos a dar como tipo de patrón. Dale. ¡Vamos! A ver, ya. ¡Uh, bueno! Arma para defender. Dale. ¡El ¡El ¡El ¡Que le ¡Que ¡Matémoslo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ya ahora le toca al Julián. ¡Ah, ya ay qué, ¿qué es esto ah, lo que no. de esmeralda no, ¡Ah! este oh. no es a este al madre al Bob, al Bob. al Bob! patricio bo. estrella <ríe> no ¡Nadie! vaya caíste me... ¡No! oh oh zombie! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! <ríe> Ya ahora aquí un mini parkour. Acá hay un tipo de mini parkour, Está bueno ya. rompe lo mateo. Oigan cabo y yo voy, bueno ¿Qué dice? Welter's your problem, ¿qué? Bueno, Ahí Dale, así que el ahora el, el, el, le toca al camilo abrirlo. Camilo abre. Ya, voy a ver ya. Dios determinado. Porque la determinación es lo más bonito de la vida. <risa> oh, Oh, ya! ¡Hágelo! Y, uh, ¡A ver, te lo digas! No, no, no. Yo te, oh, oh, que te iba a dar cosas buenas, pero para eso que ni siquiera lo viste Dale, me toca a mí ahora One uh, is lucky, uno, o sea, uno te, es de la suerte y otro no ¡Este! ¡Yo me alerjo. ¡No! ¡No! <risa> ¡No! ¡Se mató! ¡Bueno me toca a mí! No? Oh, <risa> el... y cómo ¿Y cómo puedo matar al Bob si ni siquiera tengo una espada? Mateo, yo no, a Camilo, por favor, no, mátalo Hay que tirarlo, tírenlo, tírenlo ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Puta me cae! ¡Vamos! ¡No! Y mano, al final no voy a poder hacer mi turno nunca Ya Yo lo hago por ti Ya, yeah, miren, no, no, mira Listo Bueno yeah. uh, un, un, Unos pantalones de uh, diamantes ¡Rompe! Sí. ¿A ah. oh, quién le toca a mí? A Cabrón, yo les diría ¿Tien? que me vayan corriendo. Pone la pepita de oro en la cuestión. ¡Oh! Oh, no! Oh, wow, yo la caga. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ah, no, no, no te acerquí maldito porque querí matar a mi gatito, ¿no? No, yo no lo quiero matar, pero ¿sí? estoy hablando tú dijiste que lo quería matar, ya ¿Qué, No, qué pero yo, yo para feriar Uf, buena Ya Pero <risa> Me tocaron una botas de... Uh, me tocó la espada del héroe que quita demasiado Lo voy a acercar Yo, si yo voy, voy a ver qué sale rimiento. aquí Mire, me salieron muchachos. No. Uh, me metí. me trajeron mi esposa para parte fue muy rara. Dale, corren por este lucky block ¡Oh! ¡Sí! Me caí. No. No. ¡No! Me caí. morí acá porque lamentablemente me consiguió ir a Arswellker. Buena. Me tocando cosas muy chetardas. Eh... ¡Hola, ah, acá bueno, Pancake, mamá ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy online? ¡No! Estoy online! <risa> ¡Uy, no Les diría que tengan cuidado Saca, saca esta mierda de... de nieve ¿Boda? A, ah. na a nadie le gusta la... La, nieve. ¿Sí? La, nieve. la mierda Y La mierda ¡Uy! la mierda ¡Uy, ¡Oh, mierda! No! Puedes no. a tener que ocupar el cofre, cabrón puedes a tener que ocupar el cofre para avanzar aquí, mira, Porque no solamente no sé por qué, pero... ¡Ya puedo eso, lo ¡Tú sé de una manera Yo ¡Yo sé que lo nieve! ¡Está blanco! ¡Yo lo estoy esperando ustedes! ¡No! ¡Oh, my God. oh. oh a no, ¡Te caí en la c ¡Te caí en la ¡Lo equipó, ¡¿Qué?! Me to ¿Qué ¡Me, es? me, to me tocó esa cuestión! Que me toca. Me tocó la cuestión que siempre le tocaba, billeta que era la cuestión del yunque o la de la lava. ¿Sí? A ver, ven Camilo, ponete ahí. No puedo eh, ¿A dónde está eso? No puedo, no vuelve. No puedo volver. No, no, no. Tíreme bloque, mátate. Camilo, tíreme bloque. No. no tengo ni bloque. No, bloque, vecino No, no, no. No, no. a un bloque de librería. Un bloque de librería. Pero no hay, pues más. Oh, ay, <risa> oh. oh al fin. Cabrón, ¿al fin me tienen, esta tengo, un año esperando para subir acá esta puta bestia. Ya. ¿Te toca el Camilo. No, yo toca el Julián ahora. ¿Qué pasó? Ah, ya no te me acá toca. No, mí. no puedo avanzar. ¡Eh! ¡Oh, me tocó oh, un pico! ¡Qué cabrón! ¿Ah? ¿Oh, un no me botón? Me, pierdo. Pierdo. No me, oh, pierdo me pierdo. cayó. Pierdo. O me a meter el pie, eh voy a A ver, Mira, obsidiana, ¿qué pasa Obsidiana Hace mil años que estoy aquí A ver si te llegan los bloques Puta, pero Bueno, Puta, pero ¿qué? A ver, aquí está el botón de nuevo Ya que está acostumbrado, acá me morí, no sé por qué me morí Hoy me apareció la... las ovejas, rainbow ¿Cómo oh no, está volando algo ahí? ¡Cómo está volando algo ahí, miren! ¡What el camino se te... Oh. ¡Wow! ¡Uhhh! Me salvé de que me matara esa cuestión. ¿Haría Yo. ¡Habría YouTube! Oh, bueno, bueno oh, un well. hacha. Un hacha que quita mucho más que mi espada. Y llegamos. un como a los que no tengo... Ya, ya te pusiste creativo ¡Oh, oh, oh. Sí, yo soy creativo! La juventud está preparadísima <ríe> oh. Oh. Oh. ¡No! Ya, oh. ¡no! ¡Te he a ver... está disparando? me estoy disparando a oh. hola bro oh. ¿Qué? <ríe> ah, para... pero que? <ríe> pero <ríe> mateo te voy a hacer un poco de pie, locos pero que? Oh, como tú me empujaste porque mi espada tiene empuje uno tiene empuje de oh. <ríe> no <ríe> Ya cabrón vamos a poner al huido porque no hemos estado ¡No! Pero no me veía ni Julián. ¡El loot ¡No! ¡No tengo ni ni ¡No! Lucho. Lo tengo, ya va, lo tengo. no tengo fechas ¡Vamos a morirnos! <risa> ah, pero para que me atacara ya mi Julia ¡Vamos para acá! Oye, por qué lo cuideros bola? ¿Cómo bola? ¡Bola! ¡Oye! <risa> <risa> ¿Y por qué me tengo un bloque del comando? ¿Porque me caí o alguien hizo ¿dónde? ¿Dónde, de... ¿No donde? ¿Siempre caía? ¿Donde? ¿Que esta de... ¿Todo el arma Esto lo hice para poner lo caí ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ah que no tengo el gente, quería decirles que voy a hacer como este tipo de final, así todo fome, pero es que mi, yo y mis amigos se nos olvidamos de terminar el video con una outro, así que bueno, sin nada más que decir, eh, chao gente, espero que se metan al salón de Discord para hacer el especial 300 subs, y pues bueno, sin nada más que decir, adiós.